Y creo que soy un cobarde. Y creo que no tengo agallas Y veo que el tiempo se escapa Quisiera perderme en el mapa Y yo la miro y la miro, ella ni me ve Y en cada mirada se escapa un suspiro y yo me enciendo cada día más Tenerla conmigo es mi sueño ya Y yo la miro y la miro y ella ni me ve Mis ojos no se cansan de mirarla tanto A veces me subo muy alto hasta el cielo y tengo delirios con ella en el suelo Y creo que soy un cobarde Y creo que no tengo agallas Y veo que el tiempo se escapa Quisiera perderme en el mapa Pero a mi manera yo la voy teniendo La beso por todo su cuerpo La admiro las noches las paso con ella perdido Y loco en amores la voy poseyendo Pero me falta el valor para decirlo Me faltan agallas para declarárselo Y tengo tal miedo de que me rechace